Nati Natacha, eh, disfrazada del, del Juego de Calamar. Muchos lo han criticado. <ríe> la dura de la dura. Nati Natacha regresó en grande a los escenarios luego del nacimiento de su primogénita. Vida Isabel. Es el nombre de ella, Isabel. Sí. Uh -huh. Y vestida de la muñeca de la famosa serie El Juego de Calamar. Durante su actuación en los Health Radio, Fiesta Latina 2021, en Howard Center, Orlando, Florida. Estados Unidos. este fin de semana la intérprete utilizó el vestido rojo con camiseta amarilla que se ha convertido en todo un icono tras aquel impresionante primer capítulo de la serie además de su vestuario los bailarines que acompañaron a nati natasha utilizaron los monos rojos del equipo de seguridad de la serie pero a diferencia de las figuras geométricas tenían tenían la n de natividad el último disco de la dominicana dedicada a su hija vida eh, dice ella, mi primer show en una sala grande y mejor no pudo ser. Qué lindo volver a sentir el calor de la gente. Aquí unas fotos y videos para los que no lo pudieron ver ayer. Dijo Natasha compartiendo varias imágenes de su show. Y también estuvo por allá el, el cantante Prince Royce, que también pues eh, según imágenes compartidas por la criminal, estuvo por ahí, la criminal, Nati Natasha, compartió ahí con Prince Royce en los I Heard Radio Fiesta Latina, 2021, Prince Roy que consiguió un récord antes que Carlos Silver. Pero se <risa> <ella> <risa> que ah, <es> <risa> ah, Carlos Silver. ¿Cuál fue el récord de Prince Roy? No me acuerdo, pero lo, no, yo bro, creo que fue de los álbumes. Eh, pero sí, eh, Nati y Natasha eh, eh, no se ve bien. Después en su regreso a los escenarios, mujer, se ve muy bien. Y con ese disfraz está de, como la cara de una viejita. ponga la, la otra imagen, a ver. Ah, pero ¿qué tú crees que los años no pesan. <risa> No, no, la otra, la, la, la primera imagen, yo creo que fue. <risa> ahí, ahí, ahí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Oye, jóvenes. mira, ven. El record como, Guinness dice que marcó un récord Guinness con su éxito Carita Inocente. El tema como más semanas en el número uno de la lista tropical Airplay de Billboard. La canción de Lazo, la bachata, pasó 29 semanas en primer lugar de la lista desde el 28 de mayo.